Hola, hola, bienvenidos a mi canal. En la segunda parte de Google Classroom para profesores les voy a explicar con mayor detalle lo que quedó pendiente del primer tutorial. Que les recuerdo que expliqué cómo ingresar, cómo configurar notificaciones, explicó un poco las cuatro pestañas tablón, trabajo de clase, personas y calificaciones y algunos troquitos para ingresar alumnos de forma más rápida. Dejamos pendiente esto que es la creación de tareas. Miren, yo eh, mostré esta parte que es la tarea, que es la versión básica, título, instrucción, añadir documento de Google Drive, un enlace, archivo, un video en YouTube, crear un documento directamente en Google Drive y configurar lo básico de una tarea. ¿ya? Um, también me voy a saltar esta, porque eso nos va a tomar más tiempo. Y es muy interesante, de hecho. Pero explico lo, lo otro primero. Bueno, pregunta. Bueno, claramente eh, yo puedo hacer una pregunta. Pero la diferencia es que puede ser una pregunta de respuesta corta o de selección múltiple. Bueno, respuesta corta, obviamente el niño escribe un pequeño texto y yo debo después corregirlo. ¿ya? Y así nadie puntaje según lo que yo anote que al lado derecho. Pero si yo selecciono esta opción de selección múltiple eh, aquí abajo aparecen las opciones ¿ya? según eh, mi corrección después yo asigno si está bueno o está mal ¿ya? también puedo añadir un documento de google drive o crearlo igual que la otra opción y aquí sale esta opción igual el, esa alternativa que les muestro un resumen de la de la clase, de las respuestas ¿sí? entonces las preguntas pueden ser de respuesta corta o selección múltiple eh, uno puede hacer un, una pregunta final de la clase o al comienzo de la clase o enviársela a la casa a los niños para que respondan cuando están estudiando ¿sí? eh, esto es muy interesante pero esto en realidad cuesta cuesta, no, no es tan fácil de verlo cuando yo publico un material como lo, lo dice la palabra, estoy publicando eh, material de apoyo para el alumno. ¿ya? Le coloco un título, una descripción. Nuevamente lo puedo añadir o lo puedo crear. Pero esto, este material, va a aparecer acá, miren. Vuelvo acá a la página de inicio. Aparece acá, en esta carpetita. Entonces, ¿qué hace Google Classroom? Me crea una carpeta en Google Drive, que es esto, para que los niños puedan acceder a alguna guía en PDF, algún manual que hemos hecho, algún libro de ministerio que hemos dejado a mano, algún material de referencia, ya se crea esa carpeta. Entonces, cuando yo publico esto, va a aparecer acá en el muro, pero en futura referencia los alumnos lo pueden sacar siempre de esta carpetita. ¿Eh? Pronto lo, lo, los niños siempre se, se les pierde Por eso hay que explicarle bien esa parte de Que, de que se dejó un material de referencia y está en esa carpeta que ellos pueden acceder ¿Eh? um, Bueno, reutilizar una publicación Es cuando yo escribí, como dije antes en, un, en otro curso una publicación Y lo quiero usar acá, lo puedo reutilizar ¿Eh? El tema, el clásico hashtag de las redes sociales de ahora Pero lo interesante está acá la tarea de cuestionario. Entonces voy a hacer una. ¿Qué diferencia tiene con una tarea normal? Bueno, el cuestionario, que es una gran herramienta para los profesores en todo lo que es su trabajo eh, administrativo. Ya es una muy, muy, muy buena herramienta. Así que vamos a hacer después un curso intensivo de cuestionarios de Google Drive. Eh, esto no varía. ¿eh? Se puede hacer siempre añadir un documento o crearlo. Pero esta tarea al tener un cuestionario, automáticamente me creó un cuestionario, ya que está en los formularios de Google. Si yo pincho acá, voy a editar, pues ya está linkeado la tarea. Está como añadido, me ahorro ese trabajo, porque igual lo puedo hacer aparte. Pero, ¿qué hizo Classroom? Me creó un formulario en Google. ¿Qué son los formularios de Google? Eh, es una plantilla. Que más adelante voy a mostrar porque hay unas plantillas que están prediseñadas que me permite realizar encuestas preguntas a los alumnos bueno, a las personas en general pero lo interesante es esto, que hace todo el trabajo estadístico y de hecho yo puedo exportar según el tipo de pregunta, la respuesta a una hoja de cálculo ¿ya? y después vas a descargarle si quiero ocuparlo en Excel pero eh, idealmente se deja respaldado en Google Drive una hoja de cálculo de Google Drive. ¿Qué tipo de preguntas puedo hacer acá? Mire, fíjese acá. Eh, tengo preguntas de selección múltiple, varias opciones, pero también tengo una respuesta corta, que escriban un poco más de texto, un párrafo, que ellos vayan seleccionando casillas, que se despliegue un menú, como cuando uno va a pedir a algo yo pincho y aparece por ejemplo la región de chile me aparece un menú desplegable que ellos me puedan enviar cosas subir archivos um, que es que una escala lineal, entre otras opciones ya así que estoy preguntando o sea, un, una fecha de nacimiento una hora también está es la opción miren vamos a pinchar cada uno respuesta corta no hay mucho que explicar es una respuesta corta lo que se sí voy a explicar que sirve para todo que es el cuestionario que me creó el Classroom Fíjense que acá abajo Dice La clave O sea, yo puedo escribir la pauta de corrección Eso es lo interesante No necesariamente yo voy a mandar un trabajo para corregirlo Si estoy mandando un trabajo Yo puedo ingresar la pauta de corrección Pero cuando al niño también le puedo configurar Porque todo se configura acá Que cuando me mande el formulario se le envía automáticamente a su correo la corrección de este formulario. Ya Si yo hago un, un formulario de preguntas con alternativas, yo ingreso la respuesta correcta, por lo tanto el alumno cuando termine su cuestionario le va a decir eh, el resultado fue enviado a su correo. Y él va a ver su correo y va a tener el puntaje que obtuvo del puntaje ideal. Y eso se puede configurar acá arriba. Y después lo vamos a revisar. O yo lo configuro para mandarlo junto al final del día o una fecha límite que yo define pero me ahorro un montón de trabajo el tema de que los chicos sepan el tiro el feedback de su encuesta ya de su formulario para elegir párrafo es lo mismo ¿eh? Eh, yo puedo aquí escribir la pregunta puedo subir una foto ya si tengo no sé eh, la pregunta de un gráfico por ejemplo lo puedo anexar una foto Otra opción. Eh, es bueno dejar esto marcado. Que la pregunta sea obligatoria. Ahora, ¿por qué? Porque el niño seguramente va a abrir formulario y si me lo envía sin contestar nada, eh, va a parecer vacío. Y obviamente no es el objetivo. Eh, si yo lo dejo obligatorio, lo obliga necesariamente a responderme la pregunta y que es lo que quiera. Ya si no evitamos accidentes de eh, envíos de formulario vacío pase a borrar algo acá ya retomo esto si yo cambio esto acá y pongo varias opciones son preguntas con alternativas entonces aquí vuelvo a explicar esto yo puedo eh, asignar un puntaje a la pregunta y puedo colocar las alternativas ¿ya? por ejemplo aquí estoy marcando que la única que tenía era correcta pero si yo tengo eh, a b CID y coloco clave de respuesta pincho la que es correcta y está listo entonces aquí me indica que eso es la correcta eso no lo ve el niño obviamente ¿Sí? ahora, cada vez que yo hago un formulario puedo ver cómo va lo hago acá, en la vista breve si yo pincho ahí me va a mostrar lo que va a ver el alumno entonces en este caso, el título que está por defecto lo puedo cambiar la pregunta es que no ingrese, pero esta es la alternativa ya, entonces esto no lo que ve el niño. Entonces pincha y coloca enviar. ¿ya? Cerramos porque es una ventana aparte. Vuelvo al formulario. Preguntas con alternativa. Autocorrección. Ya. Eh, se ahorran un montón de trabajo. Bueno, las casillas es, es para hacer un, un checklist. Al niño le aparece así con las casillas. Entonces pueden marcar varias opciones. ¿ya? Eh, no, no, no necesariamente es una como la selección de varias opciones el menú desplegable como les explicaba la diferencia es esta que les muestra esto un menú desplegable si quiero que elegía por ejemplo nombre y curso, el curso lo puedo mostrar así subir archivos, y esto es interesante porque si yo por ejemplo le pido a un alumno que me envíe una tarea eh, un video, una foto de su cuaderno u otro tipo de archivo, yo le digo, mira, te voy a mandar una tarea con un formulario y en el formulario adjunta tu documento, ¿ya? Esto funciona para computadores, para tablas, para teléfono, así que es muy versátil. Yo puedo acá permitir cierto tipo de archivos, por ejemplo, que sean documentos específicos, ¿ya? Eh, O no. Le doy la libertad al niño que suba cualquier tipo de cosa una cantidad de archivos y un peso de archivos entonces hay que tener claro que una foto dependiendo de la calidad puede pesar un mega 5 megas entonces hay que definir bien eso Pero esto más que nada para que no se te llene tu, tu Google Drive de archivos que no vas a necesitar así que esta es una muy buena opción ¿verdad? bueno escala lineal ellos te te están eligiendo acá de 1 a 5 Lo puedes modificar Ellos lo van a ver así ¿ya? Entonces un, pasó una encuesta de opinión Sobre qué le parece algo, algo en particular ¿ya? Eh, De varias opciones ¿ya? Por defecto me parece eso Y se ve así De fila a columna Entonces una fila, una columna y de casillas que enseñan en la anterior, pero yo puedo marcar varias opciones. ¿ya? Entonces, tienen que ir probando el, la idea de los formularios: es facilitar el trabajo y, y según lo que yo quiera preguntar, es el tipo de pregunta o que voy a elegir. ¿ya? Ahora, como le explicaba, yo puedo elegir, puedo definir que sea obligatorio. Voy a dejar por defecto esto: que la pregunta sea obligatoria para que no envíen formulario vacío ahora si yo, por ejemplo tengo alternativa A, B, C, D y E y voy a hacer 10 preguntas de esta yo puedo usar esta opción que es duplicar y automáticamente me aparece la otra pregunta de la A a la E y cambio solamente la pregunta en este caso la pregunta 2 ahí se ahorra un tiempo también podemos hacer esto Agregar una descripción o según la respuesta ir a cierta diapositiva. Por ejemplo, cuando usted le dice a usted le gusta el café o el té y ahí te responden el té. Entonces tú agregas una pregunta posterior y ¿qué le pone al té? ¿Ya? Y otra pregunta dice ¿qué le pone al café? Entonces tú según la respuesta que te dan al inicio lo derivas a una pregunta posterior. O, si usted no responde de tal cosa, salte a salir de la pregunta 2 a la 5. Ya pueden configurarlo de esta forma. Y lo otro, que el orden de las opciones sean aleatorias. Ya cuando tenemos, un por ejemplo, si quiero hacer una prueba online, y quiero que las alternativas se mezclen, ya lo marqué, fíjense lo que pasa. La alternativa se va mezclando. obviamente a todos los niños les va a aparecer en orden distinto cuando ingresen porque cada vez que yo actualizo esto, el orden varía um, que para una prueba es lo ideal ya incluso tú las mismas preguntas las puedes ordenar para que te aparezcan las preguntas mezcladas y la alternativa mezclada por lo tanto, ¿se puede hacer una prueba en, con Google Form? o formularios de Google? yo creo que sí ¿Ya? aparte como cómo se corrigían solo eh, te ahorras un montón de tiempo eh, y vamos aquí al leito miren, esto es interesante de explicar igual. Bueno. recuerden que esto es un tutorial básico y la idea que ustedes vayan buscando y probando ensayo y error, ya aquí se aprende mucho viendo para qué sirve cada cosa eh, yo puedo añadir una pregunta importar preguntas de otro formulario añadir un título para que me quede más ordenado mi formulario añadir una imagen, una foto entre preguntas, eh, un video explicativo, bienvenida, o si tiene una pregunta de un video en particular, puede agregar el video, o una sección, que lo que la sección es como un salto página, ya para que eh, si yo añado por ejemplo eh, una sección acá, yo creo que esto se puede mover, ¿eh? yo tomo esto de acá, y lo puedo modificar, Aquí, miren. Entonces voy a dejar esta pregunta final para que aparezca la sección 2. Entonces cuando yo veo mi formulario, como es obligatoria, la marco, siguiente, y voy a la segunda sección. Ya es como para ir separando la, las partes de una prueba. Por eso se sirve el se salto sección. Um, bueno, y eso es un tipo de preguntas, la idea que ustedes busquen, vayan a y aprendan con lo que ustedes necesitan. ¿Ya? Bien, voy a explicar lo que está aquí arriba. ¿Qué es esto? Complementos, personalizar el tema, la vista previa que ya le había mostrado y la configuración. Me voy a preocupar de esto. Que tú puedes elegir, según lo que tú estimes necesario, un color, una imagen, un encabezado institucional, un estilo de fuente, ¿ya? O elegir un color personalizado para tu formulario y eso se puede modificar así que no necesariamente el color que te aparece de moradito eh, clásico ¿de? y la otra opción que es con la configuración mira que esto es muy interesante y siempre es bueno que ustedes lo revisen antes de mandar el formulario por ejemplo eh, como tú lo estás publicando en classroom de forma automática tú sabes que lo envía ¿ya? pero también le puedes pedir que te ingrese su correo electrónico y que le manden a su correo una notificación ¿ya? que tú restringas para tus alumnos en mi caso de mi colegio eh, el acceso a tu formulario entonces si viene un alumno de otro colegio con el link obviamente no puede entrar porque no tiene el mismo dominio que tiene mis alumnos y esto que limiten una respuesta. Entonces, si yo quiero que mi alumno responda al formulario y no tenga la opción de mandar un segundo, debo dejar eso. Y está esto otro y Editar después de enviar. Que eso, eso lo pueden configurar. Y del gráfico del formulario. De resumir y respuesta del texto. Sugerencia, limiten siempre a una respuesta para que no tengan duplicidad de archivos. La barra de progreso básicamente te trabajo en qué parte del formulario base tiene varias páginas. Y aquí está: orden de preguntas aleatorios Entonces tú puedes configurar que el orden de la pregunta de la sección que estás trabajando sea aleatorio. Y también en cada pregunta puedes elegir que la alternativa sea aleatoria. El orden. Y si quieres, puedes personalizar tu mensaje cuando termines. Ya gracias por contactar el formulario, revisa tu correo para. Para saber tu puntaje, por ejemplo, lo puedes configurar. Y esto, ¿ya? Publicar calificación justo después de cada entrega. Es decir, cuando el niño te envía el formulario, automáticamente a su correo le va a llegar la corrección. Si son preguntas de que tú colocaste en la alternativa correcta. O tú eliges cuando enviarla. Eso se hace después cuando tú tienes las respuestas. Tú dices enviar respuesta o corrección de los alumnos. Eh, si es una prueba, un trabajo formativo, hay que sepa al momento de enviarlo su respuesta. A ver si tú quieres hacer una prueba ya que lleve una calificación, una ponderación de una nota. Eh, la idea es que se envíen todas juntas para que no eh, convíen o compartan eh, las respuestas. correctas ¿eh? Y acá, cuando tú mandas la publicación de la nota el costado puede ver, tú puedes elegir Que te indiquen las malas, las incorrectas Que te indique cuáles fueron las correctas y apuntes Y eso depende de lo que tú quieras Puedes indicar que lo vean o no lo vean Así que los formularios te sirven mucho Si tú quieres hacer una, un trabajo ya Una evaluación de proceso, un, una nota, una calificación Ya te ahorra el tema, estás corrigiendo tú mismo las pruebas y obviamente le sirve al alumno para tener feedback más rápido y no espere que tú hagas la corrección de su trabajo. Formularios son buenísimos, así que es bueno dedicarse un poquito a, a estudiarlo. Entonces cuando tú le mandes esto al alumno, el alumno ve el título, la descripción y el formulario. ¿ya? Y como está la aplicación es para las tablets y para los teléfonos móviles, lo pueden contestar sin ningún problema de su dispositivo. Igual que la tarea, está los puntajes la pueden mandar a varios cursos no puedes programar definir fecha de entrega temas ya y la rúbrica que vamos a hacer después de otro tutorial le vamos a explicar bien lo que son las rúbricas pero en resumen cuando tú mandas una tarea tiene varias opciones ya que sean una tarea simple que es una pregunta con respuesta corta o alternativa que le entregue material de apoyo al alumno que acuérdate que aparece en la carpeta que aparece el inicio de cada clase pero la tarea de cuestionario es muy interesante. Yo creo que te puede ahorrar tu trabajo eh, de corrección. Ahora si tú mandas una guía, por ejemplo, y quieres que el niño redacte una respuesta o varias respuestas, tú le agregas un formulario y que el niño te redacte ahí y lo puedes tener respaldado para futuras referencias. Ahora si quieres hacer una evaluación de proceso, un mini ensayo PSU, por ejemplo, te sirve un montón un montón, un montón, un montón. Um, otra cosa interesante que hace Classroom, que de hecho es una de las cosas que más me gustaron cuando empecé a ocupar Classroom. Cuando tú envíes una tarea, le añades un documento de Google Drive. Por ejemplo, ¿qué pasaba antes? Mira, voy a compartir cualquier archivo que encuentre. Eh, que puedan ver que puedan ver ustedes eh, ya por ejemplo ese. ya este archivo ¿ya? añadir ¿Ya es una, un documento que tiene un, unos códigos de modo que otra plataforma que, que igual es interesante cuando tú mandas un documento ya, Antiguamente qué pasaba, eh, tú mandabas un documento al alumno y el alumno te lo por correo, por ejemplo, y el alumno te lo devolvía por correo. Tú le hacías una corrección, tenías que mandar ese correo de vuelta y el alumno te respondía de nuevo el correo. Ya es como cuando uno hace su trabajo de título, eh, final, final, final, este sí que sí, y se llenan de archivos. En Classroom, tú publicas o compartes un documento y te aparecen estas opciones el alumno puede ver el archivo es decir, es, un, es para lectura ya si tú subes una guía tú quieres que el niño la lea entonces es solamente para ver ¿Ya? a lo más el niño puede imprimirla, puede descargarla y esas cosas pero también están estas opciones los alumnos pueden editar el archivo o sea, ¿qué significa esto? que todos los alumnos de tu clase tienen acceso a este documento y todo lo pueden modificar ahora cuando uno podría usar eso cuando yo quiero que todos trabajen en un documento, una carta, un informe, por ejemplo. Y todos están trabajando en el mismo documento. Ya, para eso me sirve. Ahora, si yo quiero que cada alumno tenga una copia de esto, elijo esta opción. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo bueno de esto? ¿Qué es lo que hace Classroom? Classroom toma mi documento, saca una copia para cada alumno y dentro de... De Google Drive, porque dentro de Google Drive, que te mostré hace rato, tenías un, hay una carpeta que se llama Classroom. Y dentro de esa carpeta de Classroom tuya, tienes todas tus clases generadas. Y dentro de cada clase, Drive te genera una carpeta con esta tarea. Y dentro de esa carpeta va a estar el documento de cada uno de estos alumnos. Por lo tanto, todo el momento de mandar la tarea, automáticamente tienes la tarea o el archivo. De todos tus alumnos ordenados Y tú puedes acceder en cualquier momento A ese documento Ahora ¿Cuál es la ganada de eso? Yo puedo saber en qué momento eh, Mi alumno trabajó en ese documento Ya porque aparece El historial de modificación Y no necesariamente depende Que el niño me lo entregue para poder acceder a él ¿ya? Hay una formalidad De los alumnos que cuando tú le mandas una tarea Te la tienen que entregar para y cuando él dice entregar tarea, te entrega a ti la propiedad del documento y él no la puede modificar. Pero tú igual tenías acceso antes a ese documento para poderlo revisar. Por lo tanto, si tú quieres que el niño te haga un preinforme, o tú revisar el avance del alumno, te metes a la tarea y vas... De hecho, me voy a publicar esto. Pero... Sí, voy a publicar más. Ya, voy a cargar un título, cualquiera, una descripción cualquiera, crear tarea. Mira, fíjense, cuando yo creo la tarea, me va a generar un espacio de trabajo para que yo pueda revisar los documentos de mis alumnos. Entonces, si yo ingreso a esto y coloco acá, ver tarea, me aparece esta, esta sección. Y aquí aparece el documento de mi alumno Gonzalo. ¿verdad? Entonces, yo puedo ver... Y de hecho acá tengo la opción de chatear directamente con él, no necesariamente de escribir en el muro. Yo cuando escribo una tarea, el niño me puede escribir por acá y te, es un mensaje directo entre el profesor y el alumno. Eso queda registrado eh, siempre. Eso queda muy bien guardado. Entonces tengo las instrucciones, que está el documento, que como le mostré a todos ellos, me puede escribir acá abajito los mensajes. Y tengo los trabajos de mis alumnos, que en este caso tengo uno solo. Así que en resumen... Vuelvo acá. Cuando uno hace una tarea, pues una tarea normal, cuestionario que es muy interesante, está el tema de los formularios, que prueben. La única forma que uno puede aprender es probando, probando y busquen cuál le acomoda más y cuál le ahorra más trabajo administrativo, sobre todo en cuanto a corrección de pruebas y acelerar el proceso de feedback al alumno para que sepa eh, en qué está bien y en qué está mal el material que como le dije está en la carpetita al inicio de la clase y reutilizar y el hashtag en los temas ¿ya? Eh, yo creo que voy a hacer el próximo tutorial va a estar enfocado a lo que es a las rúbricas de las tareas para explicarle bien cómo funciona, cómo hacerlas eh, que son muy útiles para lo que son los proyectos los ABP que se van a empezar a ocupar ahora en educación media espero que le haya servido nos vemos en el próximo capítulo adiós